viejo adagio dice toda escoba nueva barre re bonito aquí viene la comparación es como cuando alguien el hombre o la mujer como pareja se están cortejando y al comienzo todo es muy bonito todo es amor belleza perfecto a medida que va pasando el tiempo se van conociendo más y si esa relación llega a tener sus frutos y llega a una convivencia ahí es donde comienzan realmente los problemas ¿por qué digo problemas? porque ahí es donde comienzan a mirar si realmente es compatible con esa persona y esa persona es compatible con uno ¿por qué viene esta comparación? porque acá en Colombia se hablaba mucho de que se criticaba mucho a la izquierda pero la izquierda nunca ha gobernado la izquierda gobernó durante más de 15 años la alcaldía de Bogotá y la verdad pasó sin ton ni son, fue menos lo que se hizo que más lo que se hizo, pero bueno que colombia quería ensayar con un gobierno de izquierda perfecto ahora pues acomodarse a ese gobierno porque la vida tiene que seguir la pregunta es con respecto a venezuela que no solamente le ha hecho el régimen la dictadura de maduro no solamente le ha hecho daño a venezuela sino a los países circunvecinos la pregunta es cuál va a ser la posición real de gustavo petro con respecto a nicolás maduro y a las payasadas que hace este señor arranca un nuevo gobierno Y ese nuevo gobierno Es en ese gran país En ese hermoso país de Colombia Ahora viene la pregunta ¿Hacia qué lado se va a inclinar Petro Con respecto a Venezuela Y qué es lo que más le conviene No solamente como, como partido Sino como país ¿Qué es lo que más le conviene a Colombia en estos momentos? Sin embargo adelantándose a los acontecimientos El dictador Nicolás Maduro Felicitó de antemano a Gustavo Petro y lo llamó a reconstruir la hermandad entre Venezuela y Colombia. Todas esas cosas suenan bonito. Vuelvo y digo: toda escoba nueva barre bien, toda relación al comienzo, esos pico para allá, pico para acá, todo bello. Vamos a esperar qué va a pasar, sobre todo en los primeros 120 días, que es donde más o menos se va acomodando un gobierno y el tiempo nos dirá qué fue lo que realmente pasó. Maduro sostuvo que la llegada del exguerrillero a la casa de Nariño Es una segunda oportunidad que hay que aprovechar por el bien La felicidad y la paz de los dos países vecinos Que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero del 2019 Manifestó el dictador chavista en un video difundido en su cuenta de Twitter Tiendo mi mano al pueblo de Colombia y al presidente Gustavo Petro Para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos Según el dictador Maduro Siguió todo el evento por televisión Tomó las palabras de Petro Y dijo que este nuevo gobierno es una segunda oportunidad Que hay que aprovechar por el bien Y la felicidad de ambas naciones Que somos hermanos Bueno, ya el resto ya lo saben ustedes Esto es interesante Ahora, vamos a profundizar más Que es lo que nos interesa Porque volví y digo Al comienzo todo es chévere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 de doble filo porque por un lado maduro dijo aprovechemos esta segunda oportunidad que menciona el nuevo presidente de colombia por el bien de la felicidad y la paz de ambas naciones pero por otra parte la oposición le pide a gustavo petro no votar por la borda en lo que se ha avanzado con respecto a venezuela por eso digo es un arma de doble filo bueno algo sin relevancia, y digo sin relevancia porque esto no es una solución a los miles de problemas que existe tanto en Colombia como en Venezuela. Maduro celebró que el acto de investidura se hiciera ante la espada del libertador Simón Bolívar tras la orden del presidente colombiano, la primera de su gobierno, de que fuese llevada a la tarima donde se realizó la ceremonia. De hecho, ahí hubo algún impasse con Duque, porque Duque, Duque no la quiso llevar cuando entregó el mandato y entonces la, la gente hablaba de que Duque era un resentido, que era un inmaduro y a ver les explico, esto no se trata de inmadurez ni de orgullos lo que pasa es que esa espada fue robada una vez precisamente por el M19 cuando se recupera la espada, lo primero que... ustedes saben que esa espada de pronto puede tener un valor material pero simbólico puede llegar a valer un millón, diez millones, cincuenta millones de dólares no sabemos porque eso es un valor simbólico. Pero eso está asegurada. Y la, la póliza de, de, de seguro no estaba actualmente legalizada. O sea, no, no había llegado el permiso de esa póliza para sacarla. Entonces, el sacarla tiene un riesgo. Y Duque lo que hizo fue curarse en salud porque él estaba entregando el, el mando. Pero que hubiese pasado donde Duque entregue ahí la espada y llegase en, dentro del camino a desaparecer esa espada pues el culpable va a ser Iván Duque. Ahora, que ya lo quiso hacer Petro, ya él es el presidente, ya él asumirá sus consecuencias. Esto es más simbólico que cualquier cosa. Lo que pasa en Venezuela, que hacen que el, que el libertador Simón Bolívar y se disfrazan, que es que Simón Bolívar es el padre de la revolución y él, él, él fue revolucionario para sacar un pueblo adelante, sacarlo de donde estaba para sacarlo hacia arriba. La política que tiene Maduro pues no es precisamente eso, pero bueno, digo es algo sin relevancia, pero bueno, lo explico acá. En el otro escenario, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa pidió a Petro que proteja a los perseguidos y exiliados políticos del país petrolero que se encuentran precisamente refugiados en el territorio colombiano. Maduro tratará de echarle mano a esta disidencia, que es la primera parte. El Estado colombiano y sus instituciones son el último muro de contención para que no terminen en los calabozos de la dictadura. Asegurar la protección de los perseguidos políticos y exiliados venezolanos en su patria es una obligación adquirida por Colombia en el derecho internacional, fue lo que aseguró el exdiputado en una nota de prensa. Esta solicitud en el marco de varias recomendaciones que ofreció a Petro procurando el éxito de su administración que recién inicia También pidió al nuevo gobierno Apoyar firmemente la causa Por la recuperación de la democracia en Venezuela Estos son dos puntos de vista totalmente diferentes Pero ambos son válidos Unos porque dicen pelear por una revolución Que yo la veo más que fracasada Y otros porque quieren recuperar la democracia En términos eh, más coloquiales lo que está pretendiendo la oposición es buscar una libertad que eso sí me disculpa señor maduro no la hay en venezuela guanipa también enfatizó el éxito de su gobierno será también el éxito de los migrantes y refugiados venezolanos que encontraron en colombia el futuro que el régimen de nicolás maduro ...les negó en Venezuela... ...aquí Guanipa lo que trata de explicar es que... ...ellos sienten el amparo por parte de Colombia... ...pero el que el señor Petro... ...de momento llegase a inclinar más por Maduro... ...los que quedarían desprotegidos serían precisamente ellos... ...son casi dos millones y medio de venezolanos... ...los que están radicados en Colombia... ...de los cuales, oígase bien... ...el 96% han regularizado su situación o están en trámite de ello y apenas 300.000 siguen irregulares o sea prácticamente están casi todos la frontera de 2.219 kilómetros que comparten Colombia y Venezuela no tienen relaciones diplomáticas desde que se rompieron el 23 de febrero del 2019 por orden del dictador Maduro recordemos que el pasado 28 de julio ambos gobiernos tanto el gobierno de Nicolás Maduro como el gobierno de Petro anunciaron que una vez este para posesión que la tomó el 7 de agosto se restablecerían las relaciones diplomáticas en todos los niveles partiendo por un inmediato nombramiento de embajadores. Como lo quieran llamar de aquí para allá y de allá para acá va a ser beneficioso especialmente para la población venezolana y la población colombiana que viven en las fronteras, como es el caso de La Guajira, como es el caso de aquí de Santander del Norte, donde está Cúcuta, y como es el caso aquí de Arauca. Esperemos que esto siga su buen camino y que sea lo más conveniente para ambos países. Hasta una próxima oportunidad.